En algunas ocasiones, los usuarios de Samsung encuentran que olvida bloqueo de pantalla. En realidad, si usted quiere solucionar este problema es muy fácil. Vamos a ver cómo quitar contraseña de Samsung. Paso 1. Mantén presionado botón de Bixby y volumen baja para apagar el dispositivo. Después de apagar el dispositivo, mantén presionado Bixby y volumen subida. Va a aparecer el logo de Samsung. Ahora entrar en el modo Downloads. Selecciona la opción White Data Barra Diagonal Factory Reset. Este paso controla por los bot. ones de volumen, presiona Bixby. Va a formatear tu celular y también borrar todos los datos del dispositivo. Está terminado. Podemos hacer configuración de Samsung. Es muy fácil. ¿Lo aprobamos? Hasta luego.